Ay, produciendo, dímelo en Ok, let's go. Hoy vengo a los hombres de mis amigos. Me traicionaron las que tuvieron también. personas buenas, que hoy en día te llevan la cena, yo ayudo a la persona cansada, que uno vive tranquilo y relajada, pero escucha esto apenas aventajada, yo ayudo a la persona, si viene una mujer, ya te quiere decir ir colechado, porque el dinero te lo ha quitado, ahora te ha Que no te detienen, pero ahí llega, eh. Con el gatico, eh. Hoy vengo a la sombra de. yendo con el estudio hey hey el estudio hey nuestro